Yo respondo a título personal, eh, más que una opinión, ¿cierto? Eh, bueno, el, Chile eh, eh, ha planteado eh, establecer una política de Estado hacia, hacia China en términos de las relaciones bilaterales. Eh, al menos lo, si uno está, está, trata de establecer algún tipo de inferencia inductiva en torno a las narrativas que, que se, se, se observaron ¿sierto? durante la campaña presidencial de, de, del nuevo gobierno, del presidente eh, electo Boric, ¿cierto? Eh, y al mismo tiempo, si quisiéramos observar eh, las discusiones, también desde ahí establecer alguna inferencia inductiva del, del proceso constituyente, eh, yo me da la impresión que, que, que en ese sentido va a haber un, una continuidad en términos de de política de Estado, esto quiere decir que, que van a haber eh, áreas que, que van a, a, a apuntarse a una, una perspectiva de largo plazo y, y desde ahí eh, seguir cultivando las relaciones. Va a estar este espíritu del diálogo, del entendimiento mutuo, de las negociaciones como línea de base en el caso de que haya algún tipo de interacción eh, nueva al respecto. Y en la medida de que eso, eh, ese espíritu, ¿cierto?, esté, esté, eh, que prevalezca va a haber algún alto grado de continuidad en términos de lógicas de intercambio y en, en la, no solamente en áreas académicas, o sea, económicas, sino que también, eh, y que también interactuando cada vez más en, en ámbitos académicos o, o cooperaciones eh, en, en términos culturales, etc. Eh, esos términos eh, eh, que pudiese como, que, que explicar ¿cierto? Con, con, con, con todos estos eh, elementos que, que se pueden al menos inferir, pero que efectivamente el escenario me da la impresión de que, que eh, puede ser más complejo al momento de, de incorporar variables externas, es decir, que más allá de, de las relaciones bilaterales puede ser que haya, haya ahí también que, que, que sopesar el, el contexto internacional que está, que está muy dinámico y que ahí también eh, puede haber ahí un, algún grado de, de interacción que, que, que haya que poner atención al, al respecto.